Soy Césares Bellin. Hoy yo quiero presentar tres factores de éxito para toda una vida. Y escojo de ejemplo. Sabes que muchas veces escojo eh, grandes actores, grandes empresarios, grandes historiadores de libros que he leído o que me han recomendado. Esta vez voy a coger un ejemplo vivo, reciente y de muchísima actualidad. Se llama Angel Park es el seo y el dueño de Atomi, una empresa de Corea del Sur, una empresa que ha crecido desde sus inicios más de 40 veces desde el 2009 hasta nuestros días, una empresa que no solamente tiene ganancias económicas de miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, sino que además tiene una ganancia y una riqueza abundante en economía del corazón. ¿Por qué te digo esto? Pues te digo esto porque le siguen 10 millones de afiliados y los que quedan. Entre ellos me incluyo. Y te he de decir francamente que yo cuando empecé en el mundo del marketing y el mundo del marketer y el mundo del networking, Mercadeo Red, llámalo como quieras, pues he obtenido diferentes fracasos. Es como que dices, bueno, pues no he parado de fracasar, pero no pasa nada. El fracaso es la más cerca del éxito que vas a estar jamás Y además es el que te hace llegar al éxito ¿no? Y si no preguntárselo a Edison, el que creó, inventó, ideó, construyó la bombilla ¿no? Más de 10.000 intentos para saber de cómo no hacer una bombilla Hasta que finalmente, ¡puf! ¿no? Se hizo la luz Vivimos todos, vivo, vives en el fracaso en cualquier área de tu vida siempre hay un fracaso. Seguramente en alguna de ellas seas bueno, puedas liderar o ser jefe de una empresa o de un equipo de personas, pero siempre hay partes de nosotros mismos, de nuestras habilidades blandas de comunicación, en la que una de las patas de, las, de, la, de la mesa, una de las cuatro patas de la mesa, pues a veces falla o cojea. Y es normal no pasa nada estamos todos en un proceso en el cual buscamos la felicidad sobre todo y la felicidad no es el dinero como ya sabes el dinero es energía sino que la felicidad es hacer lo que realmente quieres cuando quieres donde quieres y de la manera que quieres. y esa fórmula de esos factores a veces no sale igual a la felicidad a veces uno de los cuatro factores o de los cinco factores falla y entonces qué pasa pues que tu estado emocional no está en equilibrio, tu autoestima está en lucha contigo mismo y somatizas algún tipo de enfermedad o dolencia, muchas veces es temporal, muchísimas puesto que yo para mi gusto, mi forma de pensar, más del 90% de las enfermedades que no son por agentes externos o por golpes o traumatismos lógicos, son por somatismos, es decir, te encuentras mal de esto o de aquello y redunda en unos riñones, redunda en un hígado, redunda en la baja espalda, o redunda en dolor de pies, o redonda porque todo, todo, todo va a parar al corazón. Es el centro neurálgico del ser humano. Una mente sin corazón es un androide, un automata. Una mente sin corazón es un ordenador. Y tú eres mucho más que un ordenador. Por lo tanto, escogiendo a Hank Park como metamodelo, como gran metamodelo, porque además es empresario, actor, showman, muy carismático, con un liderazgo muy candente. Y una persona que me encanta, porque siempre está sonriendo. Siempre. Es alucinante. Con una vitalidad tremenda. Se nota que consume sus propios productos. Se nota que la calidad absoluta, al precio absoluto, lo lleva el mena, lo creo él Entonces Yo he intentado Ser un poco creativo Un poco imaginativo Viéndole, escuchándole en multitud de vídeos Que no hago más que verlos y, y, y es que me invade la felicidad Me invade la felicidad Porque este señor Este señor empezó sin tener trabajo Su mujer trabajaba para que pudiera comer Y... Quiso echar de casa, sí, sí, así. ¿eh? O sea, en plan de bueno, para mí tú eres un fraude, no trabajas ¿eh? aquí. ¿Qué pasa? O sea, yo te voy a dejar. Esto no es productivo. Y mírale ahora, ¿y qué le aguantó? ¿Qué le aguantó el espíritu, el alma, la fuerza, la vitalidad de estos 11 años de empresa? A Tommy, ¿qué te ha aguantado a ti? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha aguantado a ti en donde estás, que a lo mejor incluso no te gusta lo que estás haciendo? Pues, yo como creo que lo fácil, lo sencillo y lo práctico son tres puntos esenciales para que algo funcione he buscado tres puntos esenciales para ver si ese algo que funciona se puede alargar toda una vida que es lo que le está pasando al señor Jangil Park? Entonces, bueno, tras pensar mucho y digo pensar mucho porque aunque cuando te comente cuáles son los tres factores vas a entender que ¡Jolines! No hace, falta, no hace falta ser ingeniero de la NASA para darse cuenta que es más, más sencillo y más fácil y más uh, al alcance de la mano que cualquier cosa Sí, es verdad, es verdad Pero es que se tienen que dar los tres Ese es el problema, tiene que haber una sinergia entre los tres Porque por separado, por separado francamente creo que está que existe el caos, el fracaso Ese fracaso que tanto conoces y que tanto conozco Mira, el primero es el propósito. El propósito, es decir, algo muy difícil para mí fue hace muchos años. No saber qué era lo que yo quería para mí. No saber qué era, cuál era la profesión que encajaba conmigo. Odiaba y odio, en cierta medida, las etiquetas. Con lo cual, no me gusta que me encasillen. No me ha gustado. en fin, no sé, estudiar dramático cinco años en los que aprendí muchísimas cosas y una de las que más me gustaron era eso no hay tantas etiquetas como ninguna puede ser exactamente el personaje que toque en cada momento lo que diga lo que diga el director desde un policía hasta un payaso da igual, desde una monja hasta una puta da igual, lo importante que es lo importante es el propósito, es decir ¿qué tiene, ¿Qué necesita tu personaje hacia dónde va tu personaje a no ser que tu personaje sea un loco, no puede ser en ningún lado no tiene ningún sentido ninguna coherencia ¿Cuál es el personaje de tu vida? Pues el mío, el mío fue una locura, de verdad, y un caos. Porque yo... Yo, yo no sabía qué quería ser en la vida. No sabía no exactamente lo que quería ser en la vida, no sabía lo que llamaba. Sabía que quería ayudar a la gente, sabía que quería ayudar a las personas, contribuir, pero... No sabía, no sabía. Entonces, si tú estás en ese momento, ¿no? En el que te, te, estás como loco por saber qué propósito quiero tener en la vida. Pero si es verdad que tienes claro que quieres ayudar a los demás, si es verdad que quieres servir a los demás, si es verdad que quieres contribuir a los demás y que lo que más te importa es eso sobre todo, incluso por encima del dinero, pues estás en el lugar correcto, como se suele decir. Y por lo menos ya sabiendo el propósito que quieres, pues el propósito que tienes en tu mente, que le acompaña el corazón, ya sabes de la empresa a la que puedes ir. Me ha costado muchísimo tiempo, años, encontrar algo que me satisfaga realmente, donde vea hay unos valores y unos principios que se ponen sobre la mesa, que no son la típica carta de presentación de la empresa, que no es el típico título labrado en bronce o aluminio a la entrada de cualquier empresa grande multinacional, que es para que tú lo leas y punto, ¿no? misión, visión y valores y ya está. Y luego realmente por dentro no tiene nada que ver, sino que hubiera una coherencia entre lo fácil, lo sencillo, lo honesto, lo ético y lo práctico. Y este señor lo ha conseguido. A tu es así. Es fácil, sencillo, práctico. Fácil de aprender, sencillo de duplicar, práctico, porque te regresa amor, alegría y dinero. Así que el primer punto de esos tres factores de éxito para toda tu vida, para toda tu vida, para crear ese destino que tanto quieres y a lo mejor por debajo, en el fondo, fondo, fondo, necesitas, ¿no? Esa seguridad emocional que te puede dar tener luego esa seguridad económica bien, tú puedes tener cualquier profesión la que tú quieras carpintero, panadero, hostelero eh, mecánico, economista farmacéutico tener una tienda de ropa lo que tú quieras y tener como de momento como de momento segunda proyección Atomi una empresa en la cual te va a garantizar la jubilación con un gasto energético lento y sin embargo seguro nada alocado como si estuvieras en las galeras de una gran nave en la época de Roma remando, remando, remando, remando remando, remando vas a llegar a Puerto tenlo por seguro porque ya han llegado a Puerto más de siete personas dentro de esta empresa que son ya multimillonarias luego punto número uno propósito no tienes que dejar la empresa en la que estás, no tienes que dejar el trabajo en donde estás. Puedes empezar tranquilamente, de forma gratuita, en Atomy. Segundo, la responsabilidad. Dios mío de mi vida, qué difícil es eso de la responsabilidad. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que mi madre me decía, tienes no que ser responsable, tienes no que ser responsable. Tu problema es que, claro, te gusta ir y venir y... <risa> cabeza loca, cabeza loca, tienes que ser responsable, ¿no? yo entonces decía, pero responsable de qué estoy haciendo, estoy trabajando, estoy estudiando, me lo estoy pagando yo, no sé dónde está la irresponsabilidad. Pero mi madre, el concepto de responsabilidad iba mucho más lejos, que yo iba entendiendo a lo largo de los años, naturalmente. La responsabilidad de uno mismo es muy larga, es muy ancha y es muy, eh, muy importante. Ergo, estés donde estés, ser responsable de lo que tú haces, de lo que tú piensas y de tu conducta, porque eso genera un carácter y una personalidad que son tu sello personal de marca de empresa, de marca personal. Así que si entras de forma gratuita en Atomy a nivel internacional, a nivel mundial, que lo es, pues sé coherente contigo mismo, sé responsable. Duplica el negocio tal y como te regala angel Park, porque te lo digo de verdad, es un regalo. Hace 15 años no existía Atomy, puesto que lleva 11. No existía una empresa como esta insista, que va a hacer sombra a Amazon dentro de nada es un regalo es un regalo tener una empresa en la que no necesitas tener local, en la que no necesitas es todo a través de internet, todo virtual y todo te lo dan gratis Sé responsable con quién eres y sé responsable de donde quieres ir si eres panadero y te encanta ser panadero, levantarte a las 3 de la mañana todos los santos días para hacer pan helarte las manos de frío y luego de calor perfecto, sé panadero pero si dentro de ti hay algo que va más allá de esas puertas, hay algo más grande que tú, que está por encima de todos nosotros, que en un momento determinado te inspira para caminar hacia otros sitios, entonces da el paso. No tengas miedo. No vas a estar solo. Yo no estoy solo. Estoy en un equipo de Atomi España que por encima de mí tengo dos grandísimos patrocinadores. No vas a estar solo. Ya somos más de 600 personas en España. Por último, la fe. Ay, la fe. Ay, la fe. Y la fe, mira, para... para oye, ahora para ser un líder de algo. Vamos a poner liderazgo de algo. De ti mismo, que es importante. Hasta tener fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en lo que no existe todavía. Creer en lo invisible, que más tarde se hará visible. Como el clásico iceberg, que será probablemente la imagen que te llega a la cabeza ahora mismo, ¿no? El clásico iceberg, que ves una montaña de nieve tremenda que se, que se eleva desde el océano, desde el mar, pero no ves lo que hay debajo. Y debajo resulta que hay una montaña todavía más larga, más grande, más ancha, más pesada. Y más rica, más enriquecida. Ese eres tú. Por lo tanto, tú eras el proyecto de tus padres cuando naciste. Ellos tenían fe en ti tenían fe en la hacia dónde podías llegar Tenías fe de que algo en ti podía brillar Yo quiero que mi hijo sea abogado Pero es que mi hijo quiere ser carpintero Y es que tiene unas manos que son una maravilla Y es que hace unas figuras de carpintería Que te puede dar algo Hace unos cristos que son una delicia Hijo mío, véndelos Vende los cristos No papá, que es que esto me nace de dentro Y no, no quiero venderlo Pero hijo mío, si te van a dar un dineral No, no, pero es que no quiero venderlo, papá. Quiero tenerlo aquí en la habitación y, y es lo que a mí me gusta. Y ¿Te das cuenta? La enormidad del milagro de lo que hay dentro de un ser humano no vale dinero. Vale mucho más. La ilusión, el proceso de felicidad que tiene ese chico haciendo sus cristos, que más tarde más temprano los venderá o los regalará a iglesias. ¿Por qué no? Que haga lo que quiera. Pero la fe de aquel padre cuando dijo, creo en ti, hijo mío, me gustaría que fueras letrado, pero mira, me ha salido carpintero. ¿Qué importa? El señor es carpintero. ¿Sí o no? Nuestro señor es carpintero. Entonces, recogiendo un poquito, estos tres factores de éxito para el éxito de toda tu vida son el propósito, la responsabilidad y la fe. Y te aseguro que si están conectados forman una, una fórmula de felicidad invencible. ¿Por qué? Porque tu autoestima crece y se fortalece, porque tu equilibrio mental permanece intacto, porque no vas a somatizar nada en absoluto sino una maravillosa sonrisa en tu cara, porque tu estado emocional será armónico y porque ya la palabra fracaso comenzará a ser el recuerdo de lo que antes era y ahora empezarás a tener éxito en cada paso, éxito en pertenecer a un grupo que es y va a ser imparable. Éxito en saber que estás en el lugar donde además te hace sentir feliz representar los valores, los principios de una persona que sin tener dinero comenzó un imperio. Yo te invito a que por favor te unas a nuestro equipo en España. Te voy a dejar un enlace abajo. Si aún así quieres información, más información de algo gratis, te la voy a dar. No te preocupes. Si aún así tienes dudas, intentaré resolverlas Y si no, nuestro equipo intentará resolverlas. Pero lo importante, o mejor dicho, quitemos el pelo y pongamos un nexo. Y lo importante es que sepas que vayas donde vayas. Si tienes propósito, responsabilidad en tu elección y fe en saber que no estás solo, que hay algo más grande que tú. Que nuestro Señor está por encima de ti, proporcionándote más y más fe, para que no falles y para que no finjas ser lo que no eres. Si estás en un trabajo que no te gusta, si no estás trabajando, si no acabas de encontrar esa empresa de mercadeo exclusiva, diferente a cualquier multinivel, ya la has encontrado. Da el paso prueba, clica en el enlace y pide información. Estaremos orgullosamente a Tommy de atenderte desde el cariño incondicional. Un abrazo. Hasta la siguiente.